Saludos y bienvenidos a este video tutorial de cach.org en el cual se va a realizar con el programa GAMS un ejemplo de programación lineal. Bien, para ello abrimos el programa GAMS y eh, como siempre pues venimos a File, Project y abrimos un nuevo proyecto. En este caso se va a llamar, yo lo voy a llamar programación lineal. Lo voy a guardar en una nueva carpeta. Esto aquí que cada uno lo guarde donde quiera. Línea, por ejemplo. Y le damos a abrir. Y abrimos una nueva carpeta. Bien, en esta hoja de programación pegamos las opciones que hayamos copiado de algún ejercicio anterior y guardamos para posteriormente realizar el ejercicio. Para ello venimos a save us, vamos a la carpeta que hemos abierto anteriormente, prolineal, que es como la he llamado yo, y le voy a poner el nombre, por ejemplo, pues también prolineal. Y se va. Bien, antes de comenzar el ejercicio hemos recibido una sugerencia en la cual nos indicaban si era posible aumentar el tamaño de la letra para que se vea mejor en los vídeos. De esta manera eh, o sea lo vamos a realizar, para ello venimos a File, eh, entramos en Options y aquí en From Font Size elegimos el tamaño, en este caso voy a utilizar la letra, cada uno puede poner la que quiera, ¿no? vamos a poner la 20, que yo creo que sí que servirá eh, para verse adecuadamente el vídeo. Bien, el problema que se va a resolver es un problema de programación lineal. Dicho problema es el mismo que se, re... que se resolvió en un vídeo anterior, por tanto voy a copiar el enunciado. El problema consiste en resolver la siguiente ecuación lineal, que consiste en minimizar esta función que está sujeta a una serie de restricciones en la que las variables x1, x2, x3, x4 y x5 son no negativas. Bien, eh, vamos a empezar a resolver el, el problema. En primer lugar hay que definir los sets. Eh, los sets son los que, que, que hay en este problema son los que van a corresponder a las variables, que son eh, vamos a llamar, por ejemplo, J para los sets de las variables y que van a ir desde J1 hasta J5, uno por, cada, uno por cada variable, y luego otros sets que van a hacer referencia a las restricciones. Tenemos una, dos, tres restricciones. Por tanto, el set I hace, va a hacer referencia a las restricciones. En este caso va a ser de I1 hasta I3. A continuación, eh, se van a definir los parámetros o parámetros. ¿Qué parámetros son los que se van a incluir? Bueno, en primer lugar, eh, es, es útil que los parámetros que se introduzcan sean los correspondientes a los coeficientes de la función objetivo. Entonces, los parámetros a introducir serían los siguientes. C de J, porque hace referencia a las variables... A x1, a x2, a x3, que son los coeficientes de la función f, y eh, cuyo valor son para j1 es igual a 3, para j2, aquí se puede poner un espacio, o el igual, lo que se prefiera, para j2 es 2, para j3 es 1, para J4 vale 2 y para J5 vale 3. Cerramos el, la barrita. Y luego el otro grupo de parámetros es el, los parámetros correspondientes a los valores de las restricciones que tienen que ser mayor o igual las dichas restricciones. Entonces esto lo vamos a definir por ejemplo B de las restricciones, B de I serían eh, los valores de las restricciones <coughs> y sus valores, bueno, pues para I1 es 6, para I2 vale 5 y para I3 vale 7. Ponemos común. Bien, ahora los coeficientes de las de las restricciones eh, se escriben de una manera más cómoda en forma de tabla entonces escribimos table adij vamos a ponerlo de igual i serían las o sea la primera entrada de la tabla i sería hacía, haría referencia a las filas mientras que j haría referencia a las columnas de tal manera que lo escribiríamos tal y como está eh, en forma de, de la misma forma en la que están escritas las restricciones entonces esto sería la matriz, esto ya sabemos que es una pequeña descripción y lo escribimos de la siguiente manera, un tabulador, entonces pondríamos j1, j2, j3, j4, j5. Ahora vendríamos una tabulación, vamos a quitar un hueco, un par de huecos para introducir aquí i1, de acuerdo, vamos a, voy a quitar otro para que se vea más claro, perdón, aquí o sea, bien. Entonces, para y1, cuál es de la primera restricción, cuál es el primer componente? Sería 2. Pues entonces, debajo del primer valor de cómo se denomina la columna, aquí vendría el 2. Y ahora pues se va rellenando, eh, se va rellenando la tabla. 2, ahora vendría 5, para J3 es 0, porque no tenemos para x3 valor. Como hemos visto, para J4 es 1 y para J5 es 1 también. Y bueno, ese se sigue rellenando la tabla pues, de esta manera. Bien, una vez que tenemos la tabla, los sets y los parámetros, ahora hay que definir las variables del problema. Entonces, como variables tenemos, en primer lugar, f, que es la, el valor de objetivo que queremos minimizar. Que queremos que sea mínimo mínimo y luego eh, hay que recordar que pide que x1, x2, x3, x4 sean no negativos, por tanto vamos a introducir eh, positive variables a los valores de x. x que son dependen de los sets por tanto es x de J. por cierto, aquí vendría un punto y coma y aquí otro punto y aquí en este espacio podríamos ver que son las variables del problema. Bueno, bien, mientras eh, introducir las variables se introducen las ecuaciones equations, que en este caso únicamente van a hacer falta dos, pues, por un lado la función ob objetivo, un ob, que bueno, si pongo poner la función objetivo, y luego otras ecuaciones para las restricciones, que voy a escribirlo en T que son, son las restricciones del problema, ¿Vale? también lo escribo. Es útil que si aprovechar esta función de hacer una breve descripción puede ser muy útil para saber a qué se refiere cada una de las variables, para que luego cuando se repase el problema sepa, sepamos a qué hace referencia. Bueno, eh, entonces, eh, perfecto, como siempre, punto y coma, y ahora ya pues escribimos las funciones. ¿eh? La función objetivo, ¿vale? con los dos puntos, es la siguiente. La función que queremos minimizar, f, se pide que sea igual a la ecuación, que sea igual a esto. Entonces, ¿cómo tenemos esto escrito? Pues lo tenemos escrito en forma de cj, ya sabemos que cj nos va a hacer falta de alguna manera, y xj, que son las variables, también nos va a hacer falta de alguna manera. ¿Cómo se escribe eso? Pues se escribe como sumatorio en j, o sea, sumatorio de las variables de los sets, que vendrían a ser las variables estas, Sumatorio en J de se pone coma, de ahí está como, ¿de acuerdo? D cj, que son los coeficientes de la ecuación a minimizar, multiplicado por eh, las variables x de j. Cerramos el segundo paréntesis y se punto y coma. Y luego las restricciones, la ecuación de las restricciones es tenemos esto en forma de tabla, hay que multiplicarlo matricialmente por las, por las variables del problema y luego tener en cuenta que todas las desigualdades son de mayor. Entonces, ¿eso cómo se escribe? Bueno, pues hacemos lo siguiente. El, hacemos el sumatorio en j de la matriz que la hemos denominado a, de, y, j, por las variables, x, de, j. El sumatorio en j es porque es el sumatorio de las variables. O sea que en las ecuaciones lo que hacen es sumar las variables, ¿de acuerdo? Entonces cerramos paréntesis y le decimos que esto tiene que ser mayor, igual, g, igual a, b, de, i O sea, tiene que ser mayor los coeficientes de las restricciones, Ponemos punto y coma, y bueno, ya ponemos las dos órdenes finales: mode, que se va a llamar proc lineal, por ejemplo, que tenga en cuenta todas las ecuaciones, punto y coma, y solve, que lo resuelva eh, proc, oh, las, proc lineal, que es como lo he llamado yo: proc lineal, proc lineal, resuelva proc lineal, using lp, empleando programación lineal. Minimizing, minimizando el valor de F. Y entonces, resolvemos. Bien, nos dice que hay un error. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aparece una compilación de errores en GAMS, hay que venir al primer eh, al primer error de los que muestran. Y entonces te deriva a la línea donde está el error. Bueno, anteriormente a ello hay que leer cuál es el error, ¿no? Entonces, nos dice que el error es con control... Set, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Aquí está: un control, set, enter, as con a, como as con as constant, verdad. Bien, esto qué quiere decir, bueno, quiere decir que algo no tenemos bajo control, ¿qué es, bueno, eh, hemos dicho que esto consiste en el sumatorio de la matriz por las variables y que tiene que ser mayor a los coeficientes de las restricciones. Pero no le hemos dicho que esto hace referencia a cada una de las restricciones. Por tanto, hay que indicarle que se trata de cada una de las restricciones, por lo cual antes habíamos definido las restricciones mediante el set. Entonces, por ello se hace restricciones y ponemos esto entre paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, ejecutamos ahora y ya nos da la solución del problema, que se encuentra aquí, 5,1707, pero que bueno que si venimos aquí a la solución de variables, f nos dice que vale 571, que si recordamos era el mismo valor que daba en el problema anterior, solo que en el problema anterior se escribían todas las ecuaciones y por tanto la posibilidad de encontrar algún error es mucho mayor. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperamos que este vídeo les haya servido de utilidad y no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de las distintas redes sociales. Muchas gracias y un saludo.